¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro nuevo video Y bueno chicos, hoy voy a traer un video de eh, unos niveles con sus partes, bueno, los extreme demons con sus partes más fáciles del juego Que pues bueno, en el video, de si vemos el video, que ahorita lo estarán dando en, lo estarán viendo mejor dicho, en eh, arriba a la derecha en una tarjetica pues eh, ese es de los partes más difíciles de los strex, de los extremos de los streams demos y pues como reventaron mucho likes en ese video, más de 600 likes pues eh, en este video pues les traigo las partes más fáciles y pues no voy a poner una meta de likes solo quiero que ustedes me sorprendan vale como en el video de las partes más difíciles solo quiero que me sorprendan ahí con los diquecitos y pues nada, los dejo con el video. Estas, estas partes fáciles son a mi parecer, ¿vale? Es a mi opinión. I don't